En el Evangelio de Santo Tomás también dice, a menos que ayunéis del sistema, no encontraréis el reino de Dios. Y cuando hablamos del sistema, hablamos de todas estas instituciones que tienen poder sobre nosotros. Recuerden ustedes que la mente del demiurgo, la mente de los arcontes, está en nuestra mente. Es esa famosa mente reptil que tenemos, instintiva, visceral, impulsiva. Eso nos aprisiona a esta realidad de ilusión y a este mundo. Hasta que no nos separemos de esa mente, de esos instintos, de todo eso tan primitivo, seguiremos atrapados aquí. Y es por eso que si no ayudamos del sistema, entonces también vamos a seguir creyéndole y vamos a seguir viviendo en la mentira y en el engaño. Por eso los médicos, aunque ustedes no lo crean, sin querer, y a veces sin querer queriendo, como diría el chapulín colorado, destruyen la medicina. Van en contra de la verdadera sanación. Por eso los abogados, sin querer, y a veces sin querer queriendo, destruyen la justicia. Por eso los medios de comunicación, y hoy lo vemos con mucha claridad, y esto sí que queriendo totalmente, destruyen la información. Por eso los gobiernos destruyen las libertades y las religiones lo hacen con la espiritualidad. Eso es así, porque eso es el sistema. Y si queremos seguir las enseñanzas profundas, debemos ayunar, como lo decía Jesús en el Evangelio de Santo Tomás.